Hola, hola, por cierto, yo soy Lila tochi, y el Lila tochi Lila Tochi El día de hoy vamos a jugar el famoso juego de Prep Hunt con amigos El día de hoy tenemos invitado especial Ai, ¿A mí? No, al calcetín Aquí está, miren Al calcetín A mi perrito, el chueco a El chueco ¿Será un trozo de madera otra vez? No, <ríe> Alberto, no empieces ¡Esconderse, esconderse! Es lo más difícil del mundo ¿Dónde, dónde, dónde qué? Ay, qué? ¿Quieres, oh. Frank? ¿eres? No, espérense. <risa> Uy, ya salieron los. Ah, no. Ya. Ya casi salen los cazadores, ¿eh? Ay, ay, ay, ay. Me voy a quedar. ¿Nunca ¿qué pasó? Pero no, no... Ay, ay, ay. Uy, ay. hay algo que está volando ahí. Y hay un candelero. <risa> un candelero, no sé qué. Es. ¡Ay, está corriendo. ¿Qué son? ¿Qué son? Tú eres un trozo de madera y tú qué eres para un libro, estoy en el suelo, en un lugar donde no estaría un libro <risa> No, sí Ah ya sé por qué Ah ya sé, qué este es un mal lugar donde estar Se está moviendo esta cosa, me movió ¿Tú qué eres? Rojitos. Yo soy una servilleta Si me dejo matar y le hago un sniper Ay, ¿sabes dónde estoy? <risa> pues sí, Yo pues sí. tú directo <risa> <risa> No, güey, eso no se vale no, no lo estoy viendo, no lo estoy viendo Por cierto, Fran, este mapa da mucha experiencia, eh Oh, sí, sí Ayer salí como así? 10 niveles Sí, sí, da mucha experiencia ¡Uy, uy, sí, uy. Sí, sí, sí. uy! ¡Casi, casi, casi! ¡Uy, uy! ¡Un oso uy. corriendo! Uy. ¡No! ¡Me mataron! Pues sabes! ¡Te mataron! ¿Qué? ¡No, Fran! ¡Que voy de vida! ¡Que a vida! ¡Iba a salir ¿Oíste? ¿O por qué no te mataron? No, yo creo que no se dieron cuenta que era <risa> no, <risa> ¡Corre! ¡Corre! ¡Transfórmate en algo, Pran. No, sigue siendo lo mismo, ¿no? <risa> no, ya, me <risa> ¡No me matar. ¡No veas el de este! ¡Voy a cambiar de lugar! Yo solo diré que estoy afuera me dieron 6000, me quitaron un montón de experiencia. Gané, obvio. Ah, sí, la verdad. también. No me a Parole. Soy cazadora. Ay, soy cazadora. Ay, qué bonito. Nos tocó a los tres. Muy bueno. No, No los podemos tomar en serio. ¿Hay alguien corriendo? bueno! ¡No es un chile! Buenísima. Buenísimo. Ahí va corriendo, no, no, calibre. Altrente, Alberto. Ah no, ahí va, ¿Eh? ah, ¿dónde está? Jota. ¿Es, un, es una copa morada! ah, no, no la tiro, sí. ay, era la celda, uy, Ahí va, ahí va, <risa> <risa> ¡Ay, no! Uy, ¡Está bien pinche perro! <risa> No mames, oh, oh, oh. ah, buenísima. Ay. Ahí, está, ahí está, ahí está, por eso, por eso, por eso. Ajá, Adiós, eso. Ya, sí. tiene el pasadito, en el pasadito. ¡Poli! ¿Cómo nos quedan? ¡Es una mancha del piso! ¡Se está corriendo! ¡Buenísima! Nah, nah, nah, nah, nah. Este es el que andaba con Mini camine. ¿eh? Está bueno. Yo me voy a hacer. ¡Ay, no puedo! no es como barbie, no puede ser lo que quiera hacer. por dios se ve demasiado falso tampoco me escondí en un buen lugar no puedo ver qué pasa solo escucho cosas y tú eres muy bueno para encontrarme si no me encuentras habrás perdido el toque tío Que chavo Me siempre, ¿Qué? Siempre me estando aquí Y sabía que eso no es de ahí Ay, Pues vamos a ir al lugar principal De las flores ¿Qué fue eso? No sé ¿Alguien se transformó aquí en mi cara? ¿Qué? Criar a ese güey, eh Hay uno que casi muere, ¿eh? Tiene un poquito de vida. Solo dile eso. Cállalo, ay, no me termina. ¡Ay! ¡Ay, ay, Me emociono, nomás veo patas. ¡Uy! Esos libros... Esos libros no estaban ahí. ¿Qué? ¡Patas! ¡Dejó de caminar! ¡Tú! Hijo! Si no se hubiera movido, no lo hubiera visto el güey. Hay alguien aquí, oh. oh, okay, tú ves flores, right? De unas patas, pero no sé dónde están, Alberto. ¡Eras tú! No mames, nunca te había encontrado, wey. Mi suerte está cambiando. Lo siento, Calcetín, si te grité. Yo soy verde, como el verde de tus ojos. ¡Está mirando! No a mí, pero... ¿Quién sospecharía de una botellita como yo? ¡No! ¿Y botellita color madera? ¿Qué es lo que estás viendo en este momento? ¿Y de qué color es la pared? Win Purple, güey, si ¿Sí había alguien aquí? Creo. Tienes que cambiar de lugar. Pero me tienes que dar tiempo. No, ya me van a matar, güey, ya me vieron. Ay, ay, qué perro. Ese es el que me mató la otra vez. Me está mirando, me está mirando. Me está mirando. Me mira. Ay. Me está mirando. Creo que se acaba de pasar por donde dios. ¡Uy! No por aquí, no por aquí, no por aquí, no. Ya vi que ya ¡No! voy a ver dónde te ¿Cuál? Estoy bien pinche muerta, güey. Todos me están siguiendo. No su madre. No escucho nada de lo que gritas porque el Discord lo suprime. Obviamente. <risa> Solo escucho los gritos. Ah, ah, no. mira quedar. Ay, aquí. Yo, aquí. Nadie me va a encontrar. Ay. ¿Qué? Nadie, dije nadie. Soy un frasquito. Estoy. Donde está el enemigo? Está solito Sin este, güey. ¡No! ¿Me disparó? ¡No sé! Te vamos a buscar. Y te vamos a encontrar. <risa> y te vamos a matar, güey. ¿no? ¡No mames! ¡Esa silla también era! ¡La silla también era una persona! <risa> ¡Y no lo vieron! <risa> bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Y aquí jugando con la baby Fran y el soy Alberto. ¡Adiós! ¡Muchas gracias! se bañan!